por favor, ordena tus juguetes, mi amor. ¡Está ordenado! Pero mira, no puedo ni pasar. Eh, sí, ¡Ya, va ¡Ya ordeno el tiro! Uf, ¿Qué es lo que pasa? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ya, ya! ¡Llegó a darte el tiro! ¡Que se me cayera! ¡Deciste que se me cayera! Muré con huevo. ¡Oh, qué rico! Con ensalada de brócoli. ¡Eso de brócoli no quiero! Oh, oh, ¡Espérenme un poquitito! ¡Ya voy! ¡Mamá! ¡Mamá, no encuentro ningún zapato! ¡Búscalos, amor! ¡Pero si ya lo busqué! ¡Ya lo busqué! ¡No hay ninguno! ¡Estos no son! ¡Mamá, ¡Me no sacaste los zapatos! Tienes todos ordenados ahí, pues, hijo. ¡Chiquilla, espérenme. Mi amor, ¿qué pasó? Es que los chiquillos se fueron. ¿Por qué no me esperaron? Porque yo no encontré ningún zapato no encontré nada. No encontré ningún zapato. ¿Pero por qué? Tengo que almorzar. Ah, pero bueno. No ah. encontré ningún zapato. No fue la Pero hijo, que está todo desordenado. ¿Qué vas a encontrar en este chiquillo? No sí. Ya, ven para acá. Leamos un librito. Ya. Venga, yo te leo un libro. Hmm. Tranquilo, hijito. Escucha este libro que te quiero leer. Mira, este libro se llama Los Tres Cerditos. Y comienza así. Había una vez... Tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre los estaba persiguiendo para comérselos, dijo un día el mayor. Tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. Así podremos escondernos dentro de ella cada vez que el lobo aparezca por aquí. A los otros dos les pareció muy buena idea, pero no se ponían de acuerdo respecto a qué material utilizar. Al final y para no discutir, decidieron que cada uno la hiciera de lo que quisiese. El más pequeño optó por utilizar paja, para no tardar mucho y poder irse a jugar después. El mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja y tampoco le llevaría mucho tiempo para hacerla. Pero el mayor pensó que aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente y fuerte con ladrillos. Además así podría hacer una chimenea con el que calentarme en invierno, pensó el cerdito. Cuando los tres acabaron sus casas, se metieron cada uno en la suya y entonces apareció por ahí el malvado lobo. Se dirigió a la de paja y llamó a la puerta. «Anda, cerdito, sé bueno y déjame entrar». «No, ni pensarlo». «Pues soplaré y soplaré y la casita derribaré». El lobo empezó a soplar y a estornudar. La débil casa acabó viniéndose abajo, pero el cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano mediano, que estaba hecha de madera. «Anda, cerdito, sed buenos y dejadme entrar». No, eso ni pensarlo, dijeron los dos. Pues soplaréis, soplaréis, la casita derribaré. El lobo empezó a soplar y a estornudar, y aunque esta vez no tuvo que hacer más esfuerzos para derribar la casa, al final la madera acabó cediendo y los cerditos salieron, corriendo en dirección hacia la casa de su hermano mayor. El lobo estaba cada vez más hambriento, así que sopló y sopló con todas sus fuerzas, pero esta vez no tenía nada que hacer porque la casa no se movía ni siquiera un poco. Dentro los cerditos celebraban la resistencia de la casa de su hermano y cantaban alegres por haberse librado del lobo. ¿Quién le teme al lobo feroz? ¡No, no, no! Fuera el lobo continuaba soplando en vano, cada vez más enfadado, hasta que decidió parar para descansar. Y entonces reparó en que la casa tenía una chimenea. ¡Ah! ¿Pensarán que de mí se iban a librar? Subiré por la chimenea y me los comeré a los tres. Pero los cerditos le lo oyeron, y para darle su merecido, llenaron la chimenea de leña y pusieron al fuego su gran caldero de agua. Así... Cuando el lobo cayó por la chimenea, el agua estaba hirviendo y se pegó tal quemazo que salió gritando de la casa y no volvió a comer cerditos nunca, nunca más en su vida. Fin. Ese era el libro. ¿Qué piensas del libro, hijo? ¿Mm? Dime. ¿Pienso que hay que hacer las casas muy fuertes? No. Ah, mamá. Pienso que cometí un error. ¿Cuál? Hice todo mal. Yo ordené rápido, no alcancé a almorzar, y como hice todo tan mal, mis amigos no me esperaron y fui yo el que cometí un error. Hmm, Pablito... Tal vez es mejor hacer las cosas bien, como dicen los tres cerditos, o si no, es mejor no hacerlas. Exactamente, pues, mi amor. Está bien, mamá. Aprendí mi lección. Hmm, ¡Qué bueno, mi vida! Hmm. Imagínate si hubieras ordenado mejor para... Hubieras... ¿Mm? <ríe> oh, oh. oh, ¡No, pero Pablito! ¡Mamá, mira, un oh, Juan <ríe> ¿Qué yo! ¡Están todos mis zapatos! ¡Ay, oh, no! <ríe> ¡Estaban todos ahí! ¡Viste! ¿Estuvieron? Siempre estuvieron... Solo falta ordenar Ay. un poco, mi amor. <ríe> ¡Pablito! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Los chiquillos! ¿Y vas a salir a jugar, Pablito? No, mamá. No voy a ir a jugar todavía. Primero voy a ordenar todo. Después voy a comer. Y después voy a salir a jugar es yeah, mi amorcito Pablito descubre los tres... <risa> Pablito descubre los tres cerditos.